Vamos con las últimas novedades del fútbol internacional y antes de ir con lo último de Suárez y Chicharito, vamos con Leo Messi. Lionel Messi elige a Brasil y Francia como los candidatos a coronarse como campeones en el Mundial de Qatar 2022. Y es que el astro argentino reconoce que la selección argentina se encuentra en un buen momento, pero no encabezó la lista de sus favoritos para la Copa del Mundo. En tal sentido el rosarino expresó en DirecTV Sport, para nosotros los argentinos es difícil estar tranquilos, siempre somos los mejores, siempre somos los candidatos y muy Muchas veces no fue así. Un mundial es muy difícil. Se tienen que dar muchísimas cosas. Hay muchas selecciones que quieren lo mismo que nosotros y si nosotros estamos bien, hay muchas que están mejor. Agregando también, hoy por hoy, las candidatas son las grandes selecciones. Hablamos de Alemania, Brasil, Francia, Inglaterra, España. Si me tengo que quedar con dos, Brasil y Francia son las grandes candidatas para este mundial. Es bueno destacar que la selección de Francia escabezó su grupo en las eliminatorias europeas, pero el comienzo de la league no fue muy bueno y que además se ha confirmado que en sufrió una lesión que lo dejará fuera de este próximo mundial por otra parte brasil fue campeón invicto en las eliminatorias sudamericanas pero perdió la copa américa en casa ante argentina los albicelestes competirán en el grupo c junto a méxico arabia saudita y polonia los de lebleos formarán parte del grupo D con dinamarca australia y túnez mientras que los brasileños estarán en el grupo g con suiza serbia y camerún además messi habló sobre sobre el equipo de Didier Deschamps, quienes intentarán quedarse con la Copa del Mundo en Qatar. Más allá de haber quedado eliminada en la última Eurocopa, tiene unos jugadores impresionantes. Tiene la idea muy clara y el mismo entrenador. Por tanto, estos son los favoritos para el Mundial de Qatar. para un Leo Messi que se inclina por Brasil y Francia antes que su propia selección. Vamos ahora a hablar del futuro de Luis Suárez, que ya tiene bastante asegurado su sitio en la MLS americana. Pero vamos a ver qué se puede encontrar el uruguayo al llegar a la Major League Soccer. Aún no ha acabado la temporada de la MLS y LA Galaxy ya tiene asegurado un nuevo refuerzo para la campaña 2023. Luis Suárez tiene un precontrato firmado para sumarse al equipo que es dirigido por Greg Bani al final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Lucho quien apenas en verano firmó con el Nacional de Uruguay marcó cinco tantos con el conjunto charrúa. Sin embargo, no piensa renovar y su destino se encuentra en la MLS... Para vestir los colores del máximo ganador de la Liga Norteamericana. Sin embargo, fuentes confirmaron a AS USA el plan que tenía el cuadro de Los Ángeles para poder firmar al charrúa. La directiva del Galaxy no pensó que el delantero mexicano Javier Chicharito Hernández logrará 12 goles esta temporada, cifra con la que activó su cláusula para renovar. De esta manera, el Galaxy tendrá que planear una nueva estrategia pensando en juntar en la cancha a Hernández y Suárez, lo que hará que Bainey tenga que modificar la formación con la que pensaba jugar. Una cláusula en el contrato y si alcanzo 11 goles y juego un 60% de los minutos de la temporada regular, se renueva automáticamente, dijo Chicharito, durante un entrenamiento en el mes de septiembre. Por tanto, Chicharito Hernández y Luis Suárez, que tendrían que convivir en esa delantera de los Galaxy,